Bueno Así arranca Un nuevo programa Donde si no acá en la isla, para todos ustedes, un saludo grande para Gabriel del Pescador, esta nota te la vamos a dedicar a vos Gaby, a los muchachos de los vivos de los viernes, a Darío, a Marito, ¿eh? que están siempre ahí presentes, acá tengo, les voy a presentar a unos muchachos que vinieron de Córdoba, ¿eh? ¿cómo andan muchachos muchacho? Bien, bien. ¿Eh? ¿todo bien? ¿Eh? Los hermanos acá se vinieron de Córdoba, vamos a ver qué pasa hoy, vamos a ver qué pasa hoy. Venimos con una fe, le venimos a ver si podemos sacar algún suru que no se nos viene dando hace una semanita larga. A ver si hay algún pique dorado. Están las tres cañas tiradas, ¿Eh? como ven ahí, esperando una hora súper, pero súper mágica son las 7, largas 7 y media de la tarde ya está la caída del sol estamos acá apostados para ver qué pasa Gaby ¿Eh? como te dije que te iba a firmar un poquito todo ¿Eh? así que bueno diría que hay que esperar nomás es una pesca de espera estamos pescando anclado con cascarudo y anguila tiramos una caña con morena y, y veremos, veremos este lugar mágico que siempre digo que siempre garpa. Así que, muchachos, ¿qué decimos? ¿Le tenemos fe para esta noche? Toda la fe, ¿Eh? toda la fe. ¿Vamos a ver si sacamos algún suru? Sí. eh ¿O dorado? Sí. ¿Recién que hubo? Dorado y sur. ¿Corridas hubo? Recién. Bueno, hubo unos piques que por ahí está medio flojo medio flojo de boca los dorados, ¿no? ¿Qué? Nos están comiendo bien, nos están comiendo bien, pero bueno, acá los muchachos estamos... Recién tomando unos metecitos, recién llegamos, ¿eh? y bueno, a ver qué pasa. ¿eh? Un lujo, un lujo todo. Así que vamos a esperar algún pique de alguna caña de esta. Gente, nos vemos. Nico, buen día. Bueno, papá, así arrancamos. ¿eh? Así arrancamos. Villa Constitución, LAC de River Ram. Vamos, Mira, mirá cómo viene. ¿eh? No sabemos si es dorado. Pueden ser tantas cosas. no saltó. Y Yo pero ya.. Sí. Pero vine bastante, bastante enojado. ¿Está cabeceando el amigo? Sí, sí. Y bueno. No creo que sea un.. Un plata. <risa> Ahí va, mirá. Mira, Dios. Mira, Dios. ¡Qué tortita, amigo! Mirá, es como para empezar el día. Mira, papá. ahí va. Esto es, mejorado. Esto es una gran ¿Eh? para toda la gente que quiera venir. ¿Eh? Pesca nocturna, diurna. Todo, todo tipo de pesca. Sí, todo incluido. Está. Esto lo vamos a dedicar a la gente del pescador. a A Gabriel, Darío, a Marito. A Marito que. Que lo voy a esperar acá, Marito. Ya le dije otra vez. Venite Marito, venite. venite papá. Que esto es dorado, es lo que es. Mirá. Estas son las vacas que venimos a buscar, con carnada, anclado, pesca con mosca, con señuelos, haciendo bike. ¿eh? todas las modalidades todas las en irán. el mismo lugar y muy cerca de Buenos Aires, a tan solo 250 kilómetros, nada, con nada, De espera, tenemos todos los servicios, servicios de cabañas también, en Salto del pavón. para ofrecerles, eh, para que vengan qué adrenalina amigo ¿eh? no pueden ni hablar ya como está como arrancamos a la mañana ¿eh? mira así arrancamos a la mañana mira papá vamos a levantarlo y vamos a hacer una fotito para todos ustedes y para toda la gente de Buenos Aires de Córdoba que vienen todos mis clientes le mando un saludo grande ¿eh? acá lo voy a estar esperando vamos, Nico. La... se viene mayo junio julio viene el dorado hay pati, hay ay, surubi, hay bogas, sí si ven las bogas viene pero. Las boga. Todo papá. Muy ¿Eh? bien. Ahora hacemos la bien? fotito y mostramos la devolución. Vale. Bueno muchachos, ¿eh? esta es la recompensa, acá con la gente de Córdoba. Se nos tenía que dar, se nos fue un bestión impresionante hace un ratito. Pero bueno, siempre el río Paraná tiene su recompensa. Gracias muchachos por venir. ¿Eh? Por ¿Eh? ¿Eh? Gracias. Los muchachos a ver. Córdoba, ¿eh? por Córdoba. Pasamos, pasamos una noche media cojudo, pero bueno, ¿eh? esta es la sí, recompensa. Y vamos 20. por lo más grande. Ahora se sí viene lo más grande. Vamos a hacer la devolución. De ¿Eh? Mirá, filmémoslo un poquitito acá. Mirá. Mirá cómo está este bichito. Vamos bajar lo que toma. Es un poquito de. De aire. Se oxigena un poquitito. ¿Eh? Ya va a agarrar Hicimos un 10 segundos de foto. Está cansado, mirá. Mirá, mirá, mirá cómo está, mirá. De ahí se va. ¡Vamos, vamos, ¡Vamos! Esto es Villa Constitución, ¿eh? para todos ustedes. Que ese pacu, tu arisco, no se te puede escapar. Pescador, soñador. Que ese pacu, sin tu arisco, no se te puede escapar.